Buenas tardes. Eh, es un gusto volver a reunirnos en esta, esta propuesta que hace Luis Fuerza de la Secretaría de Servicios Generales de Luis Fuerza. Eh, primero agradecerle a Guillermo Moss, como siempre, eh, y a Hernán Vitón, la posibilidad de, desde la Facultad de Ciencias Médicas y desde el Hospital Nacional de Clínica, poder compartir. Algunos criterios siempre mirando a la prevención. Eh, hoy nos acompaña la doctora Wesman y el doctor López, los dos especialistas en el área pulmonar, médico de, de este hospital. Y, bueno, como siempre va a ser un placer compartir con ustedes y con, con todas las delegaciones del país, eh, los criterios de, de, de prevención que hace que tal vez eh, alguno pueda mejorar un poco su calidad de vida. Eh, le voy a dar la palabra a Corina, que está en Buenos Aires. Eh, sé que es un día intenso de calor en todo el país. Nosotros estamos con casi 36 grados en Córdoba, así que bueno, espero que además podamos compartir eh, la charla sin problemas. Corina. Gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a estos encuentros organizados por la Secretaría de Servicios Sociales, por Hernán Vitón y Walter Bertoya, en forma conjunta con nuestro presidente Guillermo Mosa. Gracias también por estar a los destacables profesionales que hoy nos acompañan. Eh, hoy nos toca hablar de tabaquismo y de la prevención de cáncer de pulmón que según lo que tenemos entendido por la información, ya los médicos nos van a informar mejor, es la causa de muerte más evitable a nivel mundial. Si bien eh, hoy estamos parados en una situación muy diferente, hace algunos años atrás, en donde culturalmente el consumo de tabaco era algo relacionado al estatus, a los buenos momentos, a la reunión con amigos, al placer, la famosa propaganda de cigarrillos que tantos tenemos en nuestra memoria, Hoy tenemos conocimiento de lo mal que hace a nuestra salud y de que eso tan canchero que nos resulta en la adolescencia y en la juventud, luego no lo es cuando nos acercamos a la edad adulta. Como les decía en el encuentro anterior, entendemos la importancia de la prevención en el momento en que transitamos la enfermedad de manera cercana, sea propia o la de un familiar o amigo. Es muy importante cuidar nuestra salud mientras estamos sanos para poder disfrutar de la adultez y llegar lo mejor posible a una vejez independiente y libre, necesidad de oxígenos u otra cosa que se le parezca. Todas estas palabras que probablemente mencione yo como a nivel personal y los, los médicos a nivel científico, quizás algunos fumadores ya las han escuchado, también deben haber leído sobre el tema, porque algún familiar o amigo les ha prestado un libro, les hayan mandado un video, Muchas cosas circulan sobre la prevención de, del cáncer de pulmón y sobre el tabaquismo, pero si es porque circulan es porque es posible dejar de fumar, porque realmente dan resultado y porque eh, lo que tenemos que hacer es que el mensaje llegue y de que es importante cuidar la vida propia y la de nuestros seres queridos. Nuevamente voy a hacer referencia a lo personal, como lo hice la vez pasada. Cuando yo era chica mi abuelo se armaba los cigarrillos, era algo común en aquella época y hoy también creo que hay gente que se los arma. Hasta que un médico le dijo que si no se quería morir como sus hermanos, que habían fallecido a causa del cigarrillo, debía dejar de fumar. Él lo dejó inmediatamente, yo seguía siendo bastante pequeña, pero yo recuerdo que él se armaba los cigarrillos. Y muchos años después, ya a la edad de 80 años, estaba internado y ya escuchaba su su dificultad en la respiración, el hilito ese de, de aire que entraba y salía. Ese mismo año, a, a los meses, yo dejé de fumar. Seguramente muchas personas aquí son exfumadores como yo. Yo fumé alrededor de 18 años y fumé mucho. Las consecuencias, por ellas nos van a decir los médicos, existen. Eh, yo hace, justo hoy estaba pensando porque... Al, al principio lo contaba, como un mes, una semana, cinco años, hoy ya hace diez años que dejé de fumar, justo en noviembre del año 2012. Lo más importante para dejar de fumar es el, el motor que nos lleva al deseo y a tomar la decisión. En mi caso fue el, eh, el escuchar el hilito de, de respiración de mi abuelo. Eh, por eso es que hay muchas campañas que tienen lineamientos diferentes. Eh, yo lo que les puedo decir es que, quienes están fumando siempre es un solo paso a la vez, no hay magia. La decisión es la que se tiene que tomar cada vez que viene el deseo de fumar. Hasta que llega un momento en que el deseo físico desaparece, no en la cabeza, porque siempre van a querer fumar un cigarrillo en momentos que antes se fumaba, pero con los sueños también desaparece en la cabeza. Y que lo que comienza a molestar después es el humo y el olor al cigarrillo. Está bueno que aprovechen este momento en que hay muchos lugares libres de humo, que es una incomodidad salir a fumar mientras adentro se sigue compartiendo lindos momentos de risas y demás con, con gente amiga. Es incómodo buscar un lugar donde se puede fumar. Te terminas sintiendo un delincuente cuando en realidad somos víctimas de industrias de consumo que han sabido vendernos que un cigarrillo nos tranquiliza en momentos de angustia, de enojo o nerviosismo cuando en verdad con solo la primera pitada que uno da se acelera nuestro corazón y con eso todas las células de nuestro cuerpo que hacen que nuestro envejecimiento sea más rápido. La Secretaría de Servicios Sociales, Hermann y Walter, y nuestro presidente Guillermo Mozart desean una familia luciforcista jovial y con salud, que pueda disfrutar de la fraternidad, de sus familias y de sus amigos. Por eso es que este año se ha tomado la decisión de comenzar a pisar cada vez más fuerte en la prevención. Por eso las charlas, por eso se ha visitado también cada, cada sindicato. La prevención es realmente lo que nos va a cambiar la vida, lo que nos va a dar más cantidad y más calidad de vida. Recuerden, como dije la vez anterior, que si nos enfocamos en prevenir, es menos probable que tengamos un ambiente propicio para el desarrollo de cualquier enfermedad. Yo con, con este mensaje les dejo la palabra a los médicos que en el conocimiento científico sobre el tema y agradecemos nuevamente por estar y por sumarse en este deseo de cuidar y ganar en salud gracias y espero que no estén pasando tanto calor en Buenos Aires también hace bastante calor Corina eh, te escuchaba y, y creo que todos hemos tenido a, tenemos algún recuerdo de algún familiar fumador Yo, justamente antes de, de, de, de entrar, a, contaba, mi abuelo materno murió a los 54 años eh, por causa del tabaco. Papá perdió las dos piernas por causa de su diabetes y del tabaco. Entonces, eh, creo que todos sabemos la importancia que tiene y el impacto que produce, no tan solo en la salud, sino en la enfermedad y algunas veces en la discapacidad. Eh, Sé que la doctora Walsh así le decimos, eh, va a referirse seguramente a una problemática que la vivimos todos los, todos los años y muchos de nosotros también, que es eh, la tos. Cuando, que parece una cosa simple, pero cuando uno empieza a tener tos, uno tiene que empezarse a pensar si tiene que ir al médico, ella lo dirá o no. Y cuando, cuando después realmente uno tiene que acudir sí o sí al médico cuando pasa un cierto tiempo, que seguramente ella no va a contar. Eh, después eh, el doctor López va a hablar sobre, bueno, cáncer de pulmón y su prevención. Eh, vamos a hacer como hacemos siempre, ellos van a hacer una exposición de aproximadamente unos 20 minutos cada uno, eh, y yo después... Eh, voy a leerles las preguntas que ustedes pueden formular a través del chat del MIT. Eh, ellos contestarán cada uno alguna serie de preguntas y bueno, nos despediremos eh, tranquilos y sin fumar. Doctora, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, voy a seguir un poco tomando el, las reflexiones de Corina, a quien no tengo el gusto de conocer, sino recién en esta ocasión, y el doctor. Eh, Pons, este, acerca de los, los graves, este, las graves consecuencias que produce el cigarrillo sobre la salud. Este, podemos enumerar, de hecho lo voy a hacer al final de mi presentación, una larga lista. Este, muchas de ellas significan un aumento de la mortalidad o sea, de la aparición de enfermedades graves y de, eh, de, eh, de, de, de la definición hacia la muerte, el destino de la muerte, como en el caso del cáncer de pulmón, al cual se va a referir mi colega, y otras son verdaderas enfermedades invalidantes, como en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ustedes deben conocer este, como bronquitis crónica o enfisema. Entonces te voy a pedir, por favor, si podés, eh, el tabaquismo, además de producir todas estas enfermedades, puede manifestarse con un síndrome con un síntoma muy común que es la tos crónica. Entonces, como dijo el doctor Pons, en un primer momento voy a hacer un pequeño desarrollo acerca de los distintos diagnósticos en los cuales uno debería pensar cuando sufrimos de tos. Bien, entonces, un motivo muy, muy frecuente de consulta en la práctica clínica y de preocupación tanto para el paciente como para el médico actuante es la tos. Eh, ustedes seguramente se van a sentir identificados con este caso Yo opté por, este, es una persona de, desconocida Cualquiera de ustedes podría ser José Luis Que este, consulta, tiene 54 años, es un agente de propaganda médica Vive en la granja este, Cualquier eh, similitud este, con, con la este, realidad es una simple coincidencia eh, Y... Este, esta persona refiere que desde, desde hace tres meses aproximadamente presenta tos, que es una tos seca, a eso se le da irritativa con escasa expectoración Este paciente tiene diagnóstico de hernia de hiato, es hipertenso desde hace tres años y está tratado con perindopril, que es una medicación este, de uso muy frecuente, a ustedes tal vez les resultará familiar más el enalapril, pero es este, del mismo grupo de, de medicamentos, y se lo han indicado en los últimos cuatro meses. Además, tiene obstrucción nasal, tiene estornudos frecuentes en lugares cerrados y ha sido tratado por sinusitis crónica. Fuera de que el paciente está levemente hipertenso en el examen físico, lo demás no tiene particularidades para el médico durante la consulta. Entonces. Este, vamos a hablar en parte de esta, de esta charla en cuáles son las causas más frecuentes de tos y vamos a ver que muchas de estas causas están vinculadas con el tabaquismo. Vamos a ver qué se necesita para sospechar una etiología o la otra y vamos a tratar de contarles a ustedes cómo se aborda en la práctica médica tanto el diagnóstico que suele ser un verdadero desafío como el tratamiento. Bien, primeramente todo el mundo sabe lo que es tos. Pero les voy a contar que la tos, que es una expiración explosiva contra la glotis cerrada, que es una especie de tapita que tiene la laringe, que evita que el contenido del estómago, el esófago, pase a la vía aérea, es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Es un mecanismo que sirve para la depuración. Cuando nosotros inhalamos un irritante a través de, del aire común, en un ambiente que puede estar contaminado, Podemos tener tos como un mecanismo que nos permite eliminar esa, ese irritante. Pero también en algunas enfermedades que se acumulan secreciones, como en el caso del EPOC, que sufre esta enfermedad a de consecuencia del tabaquismo, también va a tener tos para justamente sacar todas esas secreciones en exceso de su vía aérea. Este es un simple eh, digamos, este cuadro o un gráfico que permite hacer este, como un eh, detalle de lo que es eh, la tos a través de mecanismos neurológicos que son muy complejos, yo los voy a obviar porque está más este, dirigido, digamos, a cuestiones bien técnicas. Lo que a mí me interesa fundamentalmente que ustedes sepan es que las causas de tos son muy frecuentes y son múltiples. Entonces, dentro de las causas de tos, no siempre tenemos problemas que radican o que asientan en la parte respiratoria, sino también tenemos otras causas que eh, eh, provienen del aparato digestivo e incluso eh, otras causas vinculadas con órganos vincul eh, que están en el interior del tórax. O sea, son demasiadas causas. Por este motivo, siempre es bueno agrupar las causas en respiratorias, cardiovasculares, medias clínicas y demás. Y fíjense ustedes que en el listado de respiratoria figura el carcinoma broncogénico como un motivo de eh, tos crónica. Bien, en la mayor parte de los casos los pacientes que tienen tos crónica tienen más de una causa. O sea, pueden tener una bronquitis crónica, pueden tener reflujo gastroesofágico, pueden tener una rinitis alérgica. Y eso es algo que hay que tener presente porque porque cuando fracasan los tratamientos o no dan las respuestas que uno espera, es por este motivo. Bien, una forma de empezar para saber qué tengo, qué me está pasando, es preguntarme cuánto tiempo llevo con tos. Y si tengo menos, ese, ese cuadro tiene menos de cuatro semanas, una tos aguda. La mayor parte de las veces es producto de un resfrío, de una infección de vías respiratorias altas, que es banal en realidad, que a veces se trata con antibióticos, otras no, y por eso acudimos a la consulta con el médico. Pero también puede ser la exacerbación de un paciente que es EPOC, que estaba estable, que tenía su diagnóstico, un ex fumador o fumador activo, y que comienza con tos. También puede ser rinitis alérgica y otros motivos vinculados con irritación provocada por el aire que respiramos. Y por supuesto, tener en cuenta que el COVID, que nos visitó durante más de dos años, se caracterizó por un síndrome este, que presentaba tos y que en la mayoría de, las, de los casos se prolongaba más allá de las cuatro semanas. Muy bien. Si el paciente, si la persona tiene una tos que dura más de dos meses, ya hablamos de tos crónica. Y ahí, eh, digamos que el cuadro eh, se complejiza, porque pueden ser distintas patologías a nivel crónico, de nariz, de garganta, de faringe, de laringe, puede ser que tengamos asma y no lo sepamos, y no tengamos los síntomas típicos de falta de aire, de ruidos en el pecho, y que sí tengamos tos. Puede ser una bronquitis crónica provocada por el tabaquismo, pueden ser problemas digestivos, o sea, provenientes del esófago, el reflujo gastroesofágico, y también pueden ser eh, procesos vinculados con el tratamiento para nuestra hipertensión arterial. El caso del paciente que se presentó al comienzo, que tenía dentro de la medicación, perindopril, que es uno de los medicamentos eh, que siempre está más ligado a la tos crónica. El gran problema en, la, en el tema de la tos crónica, tanto para los médicos como para los pacientes, es que muchas veces, a pesar de que se identifica la condición médica asociada a esa tos crónica y se trata según las pautas, la tos persiste, Ahí se habla de tos crónica refractaria. Entonces ahí hay que replantearse el, el diagnóstico, reajustar el tratamiento y sobre todo tener mucha paciencia. Pero si no encontramos la causa, a pesar de que lo estudiamos y hacemos múltiples exámenes complementarios, entonces puede ser que nunca o por mucho tiempo no la encontremos y esta tos se llama tos crónica no explicada o idiopática. Que un grupo menor de pacientes lo tiene, pero que le trae muchísimos problemas por las complicaciones que va a tener en cuanto a la calidad de vida. Ahora, ¿cuáles son las causas de tos crónica más frecuentes en el adulto? Siempre pensar en primera instancia en nariz, en senos paranasales, en faringe y en laringe, o sea, la parte alta de la vía respiratoria alta, que es la que explica en gran medida parte de la tos crónica sino siempre tener en cuenta el asma. Y para tener en cuenta el asma, ayuda a conocer la historia clínica de esa, de esa persona. Si ha sido un fumador, si ha tenido antecedentes de alergia, si tiene antecedentes familiares. De arde detrás del pecho, eso se llama pirosis. ¿Tengo acidez? ¿Tengo eructos? ¿Cómo? Y me hincho? podría tratarse de reflujo gastroesofágico, y en estos casos los pacientes tienen tos, cuando A la noche, predominantemente. ¿Mm? Y si no, podría tratarse de una bronquitis crónica, que es el paciente clásicamente fumador, o que ha estado expuesto a partículas del ambiente laboral o de la casa, en donde se ha instalado un problema crónico que se llama bronquitis crónica. Y hay otras patologías mucho menos frecuentes. Este, estos cuatro grupos de, de, de enfermedades conforman del 91 al 94% de la explicación de nuestra tos. Ahora, le dije recién por qué una persona con tos no se siente bien, porque hay complicaciones asociadas a la tos crónica. Y de todas estas que figuran en el listado, hay unas que tienen mucho este, que ver con la calidad de vida. El paciente que tose suele tener insomnio. Si duerme mal, al otro día va a estar cansado, va a tener poco rendimiento laboral en la casa y demás. Por otra parte, le va a cambiar el estilo de vida, porque tal vez tratará de recuperar el sueño nocturno con la siesta y alterará, la, digamos, la tranquilidad nocturna de la, de la calidad de los convivientes, de vida de conviviente, que terminan desplazando al paciente que tose hacia otro cuarto, por ejemplo. En las mujeres se puede instalar la incontinencia urinaria, que es un verdadero problema, ¿m? y para ambos sexos puede aparecer la hernia inguinal, entre otras, este, eh, largas, eh, un, entre otras largas consecuencias que puede traernos para la salud. Bien, ahora, ¿cómo se hace para avanzar en el diagnóstico? Siempre pensar la tríada, el paciente o tiene un problema a nivel de vías respiratorias altas, tiene una rinitis alérgica, tiene una rinocinusitis, o tiene asma, o tiene problema digestivo, pero esto es para los pacientes que no son fumadores. Ya vamos a ver más adelante que está la parte de los pacientes fumadores en donde hay que pensar en primera instancia, en EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y siempre considerar la posibilidad de cáncer de pulmón. Ahora, nos debe preocupar la tos y sí, algunas veces sí, otras veces no, pero sí hay que tener en cuenta que hay signos que pueden ser de alarma. Por ejemplo, escuchar un sonido agudo cuando respiramos, que proviene del cuello, que se llama estridor, tener falta de aire, agitarnos cuando caminamos, o de bien que estamos, que se nos cierra el pecho, que tenemos, percibimos, veo respirar, silbidos. Cuando tenemos fiebre, cuando tenemos sudoración nocturna, eso puede estar indicando si es un cuadro reciente, una neumonía, una bronquitis, o si es un cuadro de larga data, alguna enfermedad más severa como una tuberculosis o como también puede presentarse cáncer de pulmón con fiebre, sudoración y pérdida de peso. La pérdida de peso es un elemento crucial para el diagnóstico, para la sospecha de cáncer de pulmón. Aquella persona que desciende, que baja de peso de forma no este, programada, no buscada, no hace dieta, no hace actividad física, debe ir a la consulta médica porque puede tratarse, ahí sí, de una tos con cierta importancia por la causa que eh, subyace. ¿Mm? Bien. Eh, bien, ¿y cómo ordenarnos? Nosotros, esto yo se lo muestro para que vean lo complejo que puede significar para un médico eh, llegar al diagnóstico en un paciente con tos. Si el paciente no es fumador, pero está recibiendo en alapril, por ejemplo, perindopril, captopril y cualquiera de esos priles, entonces lo que hay que hacer es suspender esa medicación. Y cuando digo suspender, en realidad no es tajantemente dejarlo, porque es un paciente hipertenso. La recomendación es ir con su cardiólogo, su clínico, para que le cambie la medicación por otra que no produzca este efecto. Si se sospecha que el problema está a nivel de nariz o garganta, hay que ir a nariz, garganta y oído, y si no, en la en, digamos en la atención primaria, ayudaría mucho solicitando una radiografía de senos paranasales. El asma, ¿cómo lo sospecho el asma? Porque el asma visita de noche, el asma da episodios nocturnos, da tos nocturna, a veces sin los síntomas típicos, es decir, sin disnea, sin falta de aire, sin silbidos, y esa tos nocturna que lo despierta o a primera hora de la mañana, puede tratarse de asma. Otra patología que da tos nocturna es el reflujo gastroesofágico. Lo, siente sensación de ahogo, se despierta asustado y eso puede estar acompañado de tos o no. O, o puede tratarse simplemente de un episodio de supresión de la respiración, eso se llama apnea, apnea de sueño que también puede, ser, puede estar relacionado tanto con el reflujo como con eh, el síndrome de apneas de sueño, que es una patología en sí misma. Esto para el paciente no fumador. El diagnóstico, si lo logramos en primera instancia, se trata, y si no, y si, no, y si hay persistencia de la tos, lo que se debe hacer es solicitar siempre una radiografía de tórax Ahora, si el paciente ha sido un paciente fumador o lo es actualmente o en el caso de los exfumadores, ha dejado de fumar, pero en los últimos 10 años, ese paciente tiene que ser estudiado. Ese paciente hay que hacerle radiografía de tórax hay que hacerle espirometría, hay que buscar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y una radiografía de tórax sería de mucha utilidad porque puede poner en evidencia manchas, nódulos, masas, eh, lesiones que... A lo mejor pueden estar revelando la presencia de un tumor. Y también los pacientes que fuman pueden ser portadores de insuficiencia cardíaca y en ese caso hay que hacer toda una serie de estudios para llegar a confirmar el diagnóstico Bien. El tratamiento, en la mayor parte de las veces, uno lo puede direccionar. O sea, puede ser específico cuando yo conozco la causa. Y eso es en un alto porcentaje de causa. Pero muchas veces... No la tenemos y el tratamiento es inespecífico, o sea, tratamos la tos. Si es específico y el paciente tiene problemas nasales, existen aerosoles que se aplican a nivel local, que, se llaman, que son corticoides inhalados, que son medicación de primera eh, elección y que alivia mucho los síntomas del paciente. Si el paciente es alérgico, hay que evitar exponerse al alergeno que provoca la rinitis. Si es por una exposición en el lugar de trabajo, hay que tener cuidado también con la sustancia irritante de la vía aérea. En algunos casos será necesario la loratadina, la desloratadina, le deben resultar familiares estos nombres, la cetiricina, que son antihistamínicos, y en otros casos se deberá abordar el problema con tratamientos, digamos, más profundos. ¿Es asmático el paciente y requerirá tratamiento preventivo? Siempre, porque el asmático no tiene por qué tener síntomas. Y un asmático puede ser fumador y el, y el hábito tabáquico no solamente va a manifestarse como epóxia, sino también puede manifestarse como asma. El asma uno tiene que proponerse controlarla. Para controlarla tiene que hacer con, la consulta oportuna para poder tratarla. Hoy en día no existen casos este, graves o severos de asma como, como ocurría años atrás, y la mayor parte de los pacientes con amas sean o no sean fumadores, pueden tener una buena calidad de vida. Tiene reflujo y hay que hacer todo lo necesario para mejorar esta patología. Hay medicación este, específica como el omeprazol, como el pantoprazol, también les, re, les resultará familiar, pero las medidas más importantes son la, la dieta y hay una dieta bien específica para tratar este problema. Bien. Acá yo les muestro, hay mucha más medicación, esta sería la inespecífica. Esto se da en pacientes que a pesar del tratamiento siguen con tos y siguen con tos. En estos pacientes hay que reajustar la medicación, hay que optimizar el tratamiento. Si el paciente no tiene síntomas de reflujo, lo mismo hay que pensar en el reflujo y tratarlo. Y existe todo este listado de neuromoduladores, como dice el título, que ya es este dominio del especialista y para hacer una supervisión de tratamiento. Esas son opciones terapéuticas de la tos crónica cuando no mejora. ¿Y por qué muchas veces la tos no mejora? Bueno, porque no se plantea, por ejemplo, que hay más de una causa que lo produzca. Por ejemplo, un paciente que es fumador, tiene bronquitis crónica, pero a lo mejor también tiene una rinitis alérgica o tiene reflujo gastroesofágico. No considerar el enalapril y otros parecidos como causa de tos, también es un error que se transfiere entre las personas, el público en general, pero también entre los mismos médicos. Y bueno, muchas veces hace que mantengamos el enalapril a pesar de la tos del paciente. Y así en cada los apartados, siempre hay errores en, donde, en los que se incurren que impiden que el tratamiento sea efectivo y que la tos nos acompañe mucho tiempo más allá del que desearíamos. Bien, unas palabras en relación al tabaco para darle espacio a mi colega. Esta es la autopsia de un asesino. Este es como bien lo mencionó Corina, que ha tenido experiencias personales, malas experiencias, y el doctor Pons, y muchos de nosotros, y, y entiendo de que quienes forman parte del auditorio tendrán sus propias historias o de familiares que tienen enfermedades graves, han fumado, han consumido el cigarrillo durante décadas, eh, y si nosotros supiéramos, si el público supiera lo que contiene el cigarrillo, realmente saldrían... Eh, realmente preocupados, porque se si han estudiado hasta el momento, se conocen de 5.000 a 7.000 sustancias muchas de estas sustancias que inhala a pequeñas dosis el paciente, se va depositando a nivel bronquial, a nivel parenquimatoso, o sea a nivel del pulmón pero también pasa a la sangre y se deposita en otros tejidos hay una creencia de que el que fuma solamente va a tener enfermedad respiratoria y no, puede llegar a tener enfermedades a todo nivel enfermedades cardiovasculares, pues es un factor de riesgo para infarto o miocardio, por ejemplo, para insuficiencia cardíaca, para, ex, para accidente cerebrovascular, ¿m? el ACB, que lo conocen ustedes más como ACB, y muchas otras enfermedades. Y fíjense ustedes, tiene por mencionar metano, que se usa muchos de estos principios en la industria que no tiene aplicación en la salud, que ni siquiera se usa eh, en la industria alimentaria, o sea, que no tiene utilidad biológica, que por el contrario produce daño en contacto con los tejidos. Por ejemplo, tiene metano, que se usa o que proviene por, del gas de la alcantarilla. Tiene cadmio, el cadmio es el, princ el principal componente de las baterías y de las pilas, que es considerado un contaminante, digamos, de primera línea, produce la nicotina, que es la encargada de generar la dependencia, pero fíjense ustedes que aquellas personas que no pueden cobrar, comprar agroquímicos para tratar las plagas, este, acostumbran este, colocar en grandes tachos este, agua y colocar las colillas que le van quedando de, de, de, de, de cigarrillos usados y eso va generando, ¿no es cierto?, que se impregne de la nicotina que tiene un gran poder insecticida, plaguicida tiene arsénico, que es un veneno. Tiene tolueno, que es utilizado como un disolvente industrial. Tiene amoníaco, que se utiliza para la limpieza en general de, de, en, en el hogar y en la industria. Tiene monóxido de carbono. El monóxido de carbono se produce cuando entra en combustión el cigarrillo al encenderlo. El monóxido de carbono es inhalado y cuando ingresa a la sangre desplaza el oxígeno de la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que hace que el oxígeno llegue a todos los tejidos. Entonces, un paciente fumador tiene menos oxígeno en su organismo que un paciente no fumador. Y bueno, recién hablé acerca de todos los efectos que produce sobre la salud y mencioné los cardiovasculares. Voy a mencionar, antes de detallar un poquito el tema de cáncer de pulmón y los otros cánceres que pueden aparecer producto de cigarrillo, los efectos que tiene sobre la estética empeora, mejor dicho, acelera el envejecimiento de la piel, aparecen arrugas prematuras, produce un aumento del depósito de los alquitranes en los dientes, produce gingivitis, mal aliento, y toda una serie de efectos a nivel de la piel y de las mucosas, que son los tejidos que recubren las cavidades, la cavidad oral, que son verdaderamente eh, negativos, digamos, en cuanto a lo que es el aspecto físico. Y en cuanto al consumo y su relación con el tabaco, fíjense, cáncer de pulmón, de tráquea, cáncer de boca, de garganta, cáncer de laringe. Yo he visto pacientes que han tenido que vivir toda la vida con una canulita que le atraviesa la tráquea para poder respirar luego de una cirugía. Puede producir cáncer en las vías urinarias, de riñón, de la pelvis renal, que es una parte que conecta con el uréter de vejiga urinaria en la mujer de cuello uterino, acá en esta diapositiva no está, pero es un factor de riesgo para el cáncer de mama, y también es un factor de riesgo para el cáncer de tubo digestivo, de estómago, de páncreas, de colon y de recto, entre otros, porque estos son, digamos, los más frecuentes. ¿Mm? Bueno, conclusión, el cigarrillo, eh, como dijo la eh, Corina, este, está muy difundido, es, es una dependencia, es una enfermedad, este, la gente lo consume creyendo de que lo va a poder eh, dominar al consumo en algún momento, pero como se trata de una enfermedad, en realidad hay una dependencia, tanto psicológica como física, al humo de cigarrillo, al humo de cigarrillo. Y con el tiempo, si nosotros perpetuamos esta dependencia, podemos ser víctimas de todas estas enfermedades. No sé si. Bueno, buenas tardes. Eh, mi nombre es Justo López, yo soy cirujano torácico, es especialidad que desarrollo en esta institución. Entonces, bueno, inicialmente agradecerles a a los funcionarios que, y a los directivos que nos convocaron a, a, esta, a esta charla o plática de, de información hacia la comunidad. Nuestra intención acá es tratar de que ustedes puedan tener herramientas para poder sobre todo eh, abordar este tema del tabaquismo que realmente es un problema de salud pública que, que todos conocemos porque, como decían Recién al, al, al inicio de la presentación no existe nadie que no conozca a alguien que se haya enfermado como consecuencia del tabaquismo o alguien que esté, sea un fumador activo y que probablemente tenga problemas a causa de esto. Entonces, eh, el tema eh, que voy a desarrollar va a ser el cáncer de pulmón y ustedes van a ver que va a ser una de las consecuencias fundamentales o más letales o más graves que te produce el tabaquismo. La doctora hizo una introducción eh, brillante respecto de lo que es la tos. La, eh, lamentablemente, ya lo vamos a ver en la presentación, pero como ustedes vieron, la tos es un síntoma eh, muy inespecífico, entonces prácticamente la mayoría de, de, de la gente, o inclusive la mayoría de los médicos, es como que lo va dejando de lado y realmente cuando... Cuando se combina con, otras, con otros síntomas o con otros signos, la verdad es que prácticamente estamos en un estadio donde muy poco podemos hacer en estos aspectos. Entonces ahora le, les voy a pedir que, que, que, que presentemos las diapositivas. Bueno, eh, entonces... Como les decía, yo elegí para, para iniciar esta presentación, esta foto donde ustedes ven claramente que la, la imagen de mi izquierda, no sé si sale del mismo lado que ustedes, que menciona que le hablamos de tabaquismo hoy o le hablamos de cáncer el día de mañana y ustedes pueden ver eh, perfectamente cómo, cómo hay un deterioro ¿sí? de la misma persona después de haber estado... Eh, eh, en contacto o en estrecho contacto con el tema del tabaquismo. Entonces, es acá donde nosotros tenemos que dirigir todas nuestras herramientas a la, primera, eh, al, a la primera mitad de esta imagen, que es el tabaquismo. Es donde nosotros tenemos que agotar todas nuestras energías, porque cuando nosotros hablamos de cáncer, ya hablamos de otros pronósticos y hablamos de otras cuestiones que son mucho más complejas de llevar. Entonces vamos a ver que todo tiene que ir dirigido a la cuestión del tabaquismo. Como para que ustedes vean eh, cuestiones generales del cáncer de pulmón, fíjense que lo letal que es el cáncer de pulmón, que es la primera causa de muerte por cáncer en Argentina y en el mundo. No es el cáncer más frecuente, es la primera causa de muerte por cáncer, ¿sí?, eh, si bien no es el cáncer más frecuente, en la mayoría de los países del mundo está dentro de los primeros tres, dentro de los primeros cinco cánceres más frecuentes. Pero ahora sí, dentro de los cánceres, el más letal es el cáncer de pulmón. Y Ustedes fíjense acá que las estadísticas que, que existen eh, mencionan que alrededor del mundo se producen 1.8 millones de nuevos casos anualmente. Y ustedes ven... En la, en la inscripción de abajo, menciona que 1.6 millones de muertes cada año. Entonces, si ustedes hacen un análisis entre los que se producen y entre los que se mueren, arriba del 80% de los pacientes que se diagnostican de cáncer de pulmón van a morir por esta causa prácticamente en el año. Entonces, fíjense que nosotros tenemos prácticamente un equilibrio entre la gente que se diagnostica de cáncer de pulmón y la gente que se muere por el mismo, ¿de acuerdo? No significa que la gente se va a morir en un año, obviamente que esto no es que en un año se diagnostican, en un año se mueren, pero prácticamente hay un equilibrio entre los diagnósticos nuevos y los decesos por cánceres de pulmón. Para seguir hablando un poquito de lo que es la etiología o de lo que es las generalidades del cáncer de pulmón, fíjense que en Argentina puntualmente... En el año 2012, porque yo no he encontrado estadísticas más recientes, hubo más de 11.000 casos en el año 2012 nuevos de cáncer de pulmón. Y si ustedes hacen una estadística con respecto a la cantidad de que se mueren, prácticamente 9.000 o 9.500 pacientes de esos diagnosticados están muriendo anualmente en Argentina por cáncer de pulmón. ¿Sí? Las estadísticas generales dicen que más o menos alrededor de 10.000, 11.000 casos anualmente. Como les decía recién, el cáncer de pulmón es el cáncer más mortal. Y ya vamos a ver por qué es el cáncer más mortal y por qué nosotros tenemos que saber eh, qué sucede esto como para tratar en cierta medida de, de, poder, de poder concurrir antes y que, no, que este cáncer no siga siendo el más mortal. Y como podemos observar acá, fumar es la principal causa de cáncer de pulmón. Vamos, fumar es la principal causa de cáncer de pulmón. El 80% de los cánceres de pulmón que se diagnostican están relacionados al tabaquismo. Por supuesto, ustedes pueden tener algún familiar, algún conocido que van a decir, no, él nunca en la vida fumó y tuvo cáncer de pulmón. Sí, bueno, puede suceder, pero eso no te da libertad como para decir, bueno, fumar total también, de algo hay que morir, cómo se puede decir. El cáncer de pulmón puntualmente está relacionado al tabaquismo. Entonces, si queremos empezar a bajar estas estadísticas de 11.000 casos en Argentina o 1.8 en el mundo, tenemos que atacar y empezar a dejar de fumar. Entonces, eh, tenemos también que dos tercios de estos cánceres de pulmón se diagnostican en estadios avanzados, que ya vamos a ver un poquito más. Dentro de los factores de riesgo para el cáncer de pulmón, bueno, obviamente que están, están, eh, el tabaquismo va a ser el más importante y por eso está en, eh, puntualmente acá encabezando la lista. Y no solo existe el tema del tabaquismo activo, que es la persona que fuma activamente, sino que también tenemos problemas con las personas que son tabaquistas pasivas. ¿Y qué son los tabaquistas pasivos? Aquellos que inhalan el humo del tabaco secundario a una persona que fuma, por ejemplo, vivo con mi pareja, mi pareja fuma, fuma dentro de la casa, no respeta un, un espacio que sea libre de humo y obviamente el que convive con ese fumador va a tener probablemente consecuencias con el tema del tabaquismo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta algo con el tema del tabaquismo que esto es el riesgo de padecer cáncer de pulmón, secundario al tabaquismo también va a tener un, una una consecuencia que va a ser exponencial al tiempo que fumo y a la cantidad que fumo. Obviamente que cuanto más fumo y más tiempo, cuanto más cantidad fumo y más tiempo fumo, voy a tener más riesgo de padecer cáncer de pulmón. Entonces, ya vamos a ver por qué, vamos a, por qué digo esto. Dentro de otro de los factores de riesgo, bueno, la exposición al humo de leña, Existe, por ahí en las grandes urbes se ve menos, pero por ahí en sectores que no son tan urbanizados o en sectores que son más rurales, eh, por ahí no hay tanto acceso al, al gas natural, no hay acceso al gas envasado. Entonces mucha gente cocina con leña, con carbón o con cualquiera de estos elementos y se expone diariamente al humo de leña y obviamente que esto también está relacionado al desarrollo de cáncer de pulmón obviamente que no va a ser en la misma frecuencia que con lo del tabaquismo. La cuestión genética en estos aspectos también cumple un rol importante, no solo en el cáncer de pulmón, sino en todos los cánceres. ¿sí? Solo sabemos que la mayoría de las patologías que ocurren en el ser humano están relacionadas con una cuestión genética y la carga genética cumple un rol en el desarrollo de las futuras generaciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un antecedente de primera o segunda línea, una mamá, un abuela, un papá, cualquier familiar que tuvo un cáncer de pulmón en este caso, nosotros vamos a tener más riesgo de padecer cáncer de pulmón. Entonces, si nosotros sumamos la cuestión genética, es decir, tener la carga genética para padecer cáncer de pulmón porque un familiar ya lo padeció, a esto le sumás el tabaquismo o alguno de los otros factores de riesgo, obviamente que voy a tener más probabilidades de padecer cáncer de pulmón. Vamos, existen otros factores de riesgo que va a ser la exposición a gases o minerales radioactivos, también la obesidad que está relacionada con una dieta rica en grasas, también se ha relacionado con el cáncer de pulmón y la contaminación del aire, sobre todo en las grandes ciudades, eh, también estaría relacionado a, a la cuestión del cáncer de pulmón. Entonces fíjense que factores hay muchos, hay algunos que no tenemos posibilidades ni para dónde hacernos, pero el que encabeza la lista y el más responsable de todo es el tabaquismo, entonces es a donde todos tenemos que apuntar para evitar esta consecuencia tan, tan trágica que es el cáncer de pulmón. Acá hay un elemento nuevo, que no sé si ustedes lo han visto, lo conocieron, lo conocen, o ven que la gente lo está implementando, que son los cigarros electrónicos, y SIG, vapeadores, tienen distintos nombres. ¿Y en qué consisten estos elementos? Son unos dispositivos electrónicos que contan de una resistencia metálica, la, que, un algodón vegetal, donde se le coloca un líquido que embebe ese algodón, ese líquido está dado por una glicerina vegetal, por una sustancia que se llama polipropilenglicol, habitualmente se le pone nicotina, y un sabor, el que el que el va, va, va a vapear quiera. Cuando uno activa el dispositivo, esta resistencia empieza a tomar temperatura, lo que hace que vaporice esas sustancias que les mencioné recién, y que pueda ser inhalada. ¿Qué pasa? Estos dispositivos son relativamente nuevos, relativamente nuevos comparados con el tabaquismo. Ustedes saben que el tabaquismo... Tiene muchísimo tiempo, pero se popularizó sobre todo en la Segunda Guerra Mundial cuando empezaron a repartirle a los soldados el, el, el, el cigarrillo para que, para que los soldados estén un poquito más tranquilos. Y bueno, como tiene un periodo de latencia relativamente largo, después en la década del 70, 80, 90, es donde empezamos a ver las consecuencias de esa popularización de, del, cigar, del cigarrillo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Debe tener 15 años más o menos y se ha visto últimamente que esto se está empezando a popularizar, y no se está empezando a popularizar en toda la población, se está popularizando sobre todo en la gente joven, sí, porque parece inocuo, parece que no tiene nada, y en realidad nosotros vemos la nicotina no es un causante del cáncer de pulmón, sí, porque nosotros ya vamos a hablar un poquito, pero en todas las terapias de deshabituación tabáquica, vamos a tener como prescripción médica la nicotina, la nicotina no es la que desarrolla el cáncer de pulmón. Es, son todas las otras sustancias que mencionaba recién la doctora que estaba comprendida en un cigarrillo o en el tabaco, las que a la corta o a la larga van a terminar provocando. Entonces acá ¿qué pasa? Esto es relativamente nuevo, entonces nosotros a largo plazo no sabemos si esto está relacionado, o sea, fuertemente con el cáncer de pulmón. Ahora se si ha visto, hay algunos estudios que empiezan a aparecer donde se lo podría vincular al cáncer de pulmón. Probablemente dentro de 10 o 15 años, digamos fuertemente, esto también provoca cáncer de pulmón. Pero también se relacionó con otro tipo de patologías, neumonías lepídicas, o otro tipo de procesos inflamatorios agudos, es decir, que en el corto plazo hay pacientes que empiezan a hacer consecuencias graves, también se suelen poner por ahí algunos derivados de la marihuana para vapear, y que se han relacionado mucho más con el tema de, de estas patologías agudas. Entonces, si, si ustedes preguntan a nosotros como médicos si esto nosotros lo podemos indicar como una terapia de deshabituación tabáquica, como una alternativa a fumar, definitivamente no. No hay una indicación médica establecida para cambiar el tabaquismo por esto, no sirve porque no sabemos las consecuencias que va a tener. Ahora, si no lo tenemos indicado como una terapia de deshabituación, menos lo vamos a tener como una terapia o como algo de iniciación con los jóvenes. Entonces, lamentablemente esto no es algo que está regulado, habitualmente esto está prohibido, pero se vende por internet, se vende en lugares que, que no están certificados, entonces hay acceso a esto. Hay que evitar que se inicien en esta terapia, porque lamentablemente esto yo considero que dentro de unos 10 años va a ser un grave problema de salud pública como lo es el tabaquismo en el día de hoy, si seguimos en esta escalada que tenemos de que se está viendo con estos dispositivos. Esto es un punto que no lo quería dejar afuera. Ahora, respecto del de, de cáncer de pulmón puntualmente y ustedes... Yo les decía recién, fíjense eh, lo mortal que es el cáncer de pulmón y fíjense que el cáncer de pulmón es el más mortal de todos los cánceres que hay y el problema es que el cáncer de pulmón es el más mortal que hay porque pasa esto. Ustedes ven el pastel, la división, cómo se divide esta torta y fíjense que el cáncer de pulmón se diagnostica en etapas tempranas solo el 1.2% en enfermedades localmente avanzadas el 16% y en enfermedades metastásicas el 83%. ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo a un paciente con enfermedad metastásica, es decir, el 83% de los pacientes diagnosticados, no le voy a poder ofrecer prácticamente nada como tratamiento y todo va a estar dirigido a la paliación. Entonces ustedes fíjense, si el, el cigarrillo... El tabaquismo, porque no es solo el cigarrillo, que es la, el, el fumar en cualquiera de sus versiones, está relacionada en un 80% al cáncer de pulmón. Fíjense la cantidad de muertes que nosotros evitaríamos, y solo porque estoy hablando de cáncer de pulmón, pero la doctora bien decía que el tabaquismo está relacionado con un montón de enfermedades. ¿sí? El órgano blanco, es decir, el órgano que ataca principalmente va a ser el pulmón, pero las arterias no se salvan, el corazón no se salva, el cerebro y un montón de cáncer en el organismo no se salvan como consecuencias del tabaquismo. El principal es el pulmón, pero todos están relacionados. Entonces, fíjense, la cantidad de problemas que nosotros evitaríamos si el cáncer de pulmón disminuiría porque la gente empezaría a dejar de fumar. Gracias a Dios hay políticas públicas donde ya por lo menos ya no se hacen publicidad, no se pueden hacer publicidad en los kioscos o en, la, o en los lugares donde se venden, entonces eso yo considero que también tiene un impacto a nivel de la iniciación que puede, puede actuar en, en, en desacelerar esta, esta cuestión del tabaquismo. Cuando el cáncer de pulmón lo encontramos en una etapa temprana, nosotros como médicos tenemos posibilidades terapéuticas de llegar a la curación del cáncer de pulmón. ¿sí? Cuando está localmente avanzada, tenemos un poco de posibilidades, quizás con una terapia oncológica, con quimio, radioterapia, coadyuvante, coadyuvante, para ver si este paciente va a tener posibilidades quirúrgicas para ofrecerles tasas de curación al año o a los cinco años, pero lamentablemente las posibilidades son muy bajas. Tenemos ocho de cada diez, se diagnostican en etapas tardías de la enfermedad, y el tratamiento es imposible con intenciones curativas. Entonces, ¿nosotros qué nos queda? Acompañar al paciente meses, años, lo que le quede, porque la enfermedad ya es demasiado avanzada. Eh, otro de los puntos que, que vamos a ver acá, y como para ir finalizando estas, eh, estas diapositivas, los beneficios de dejar de fumar, porque dejar de fumar son todos beneficios, ¿sí? Y dejar de fumar vamos a ganar en expectativa de vida, es decir, que un paciente que deja de fumar, una persona que deja de fumar va a vivir, y ustedes ven en el último ítem, que prácticamente en el penúltimo, perdón, la expectativa de vida de un fumador es 10 años menos a un fumador activo. Entonces, van a ganar por lo menos 10 años de su vida que lo van a perder si ustedes siguen fumando o si la persona sigue fumando. Vamos a tener mayor beneficio si se logra una edad temprana, es decir, si el paciente deja de fumar o la persona deja de fumar a, a, menor, a menor edad, obviamente que los beneficios van a ser menores, mayores, pero ojo, con esto yo no quiero decir que nunca es beneficioso dejar de fumar tenga la edad que tenga. Porque hay personas que dicen, bueno, yo ya fumé toda la vida de algo. No, siempre es beneficioso, porque ustedes pueden ver, pueden buscar, la información está muy a la mano de todos hoy en día, y ustedes pueden buscar los beneficios de dejar de fumar y lo van a encontrar que tienen beneficios a las dos horas, a las diez horas, al día, a los siete días, los beneficios son increíbles. ¿sí? Van a respirar mejor, van a recuperar el olfato, van a dejar de roncar. Mejor. Y yo, mejora la tensión arterial, entonces por ahí hasta van a poder abandonar medicación que actualmente se indica, o para hipertensión, como bien dice la doctora, que probablemente sea consecuencia del tabaquismo, entonces los beneficios de dejar de fumar van a estar siempre, siempre es un buen momento para dejar de fumar, como decía Corina, uno todos los días elige dejar de fumar porque no es fácil o sea, nosotros cuando tenemos un fumador no es cuestión de decirle porque no existe en el mundo un fumador que no sepa las consecuencias del tabaquismo. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que se, se va a morir a la torta o a la larga. Está bien, existe gente que te va a decir, bueno, mi abuelo fumó hasta los 89 y se murió de viejo nomás. Bueno, sí, está bien, será uno en un millón. Pero el tema es que no hay un fumador que no sepa que el tabaquismo le hace mal, porque ya la información, como les digo, está al alcance de la mano y todos sabemos. El tema es que no es fácil dejar de fumar. Y nadie va a dejar de fumar porque vos le digas, deja de fumar, no ves que sabes que te vas a morir, o deja de fumar. Y para eso existen terapias médicas, existen terapias psicológicas. Dejar de fumar es un, tra un trabajo que se hace de manera... Eh, eh, multidisciplinaria, trabajamos psicólogos, trabajamos cirujanos torácicos, trabajamos neumonólogos, porque dejar de fumar no es solo saber que te hace mal y que lo tengo que dejar, dejar de fumar necesito a veces de la terapia, como decía la doctora Existe una dependencia física donde actúa a nivel del organismo receptores que están estimulados permanentemente por la nicotina que ingresa al organismo. Entonces inicialmente yo voy a tener una dependencia física que yo la puedo mermar con sustitutos de nicotina como los parches, caramelos, nicotinas, que van a, a actuar favorablemente en esta terapia de deshabituación. Existen otro tipo de medicaciones antidepresivos, existen eh, otro tipo de, que actúan en esos receptores que están relacionados con el éxito en el abandono del tabaco entonces eh, nosotros tenemos que concurrir y acudir a los especialistas porque dejar de fumar no es una cuestión de decisión únicamente hay personas que tienen niveles de adicción más altos y hay personas que lo pueden manejar hay gente que dice yo fumo un cigarrillo al mes y lo pueden hacer, está bien puede ser que existe esta gente y que no necesita pero la mayoría lo necesita, y ¿qué pasa? Hay gente que lo deja porque se asusta, porque tuvo algún problema, y posteriormente vuelve a tener una tasa de recaída, ¿sí? al año cuando se le pasó el susto, o porque tuvo otro problema, y dice, no, con este problema yo voy a volver a fumar, porque ustedes recuerden que, eh, que siempre voy a tener argumentos para volver a fumar. Se me murió un padre y no, no, tengo una angustia terrible, tengo, volví a fumar por eso. Siempre van a encontrar una situación. ¿Vamos? Entonces, busquen las alternativas porque terapéutica existe, no hay nada mágico, pero con la terapéutica ustedes van a tener mayores posibilidades. Y hay una diapositiva que no salió acá, pero donde yo le hablaba de los síntomas y en los síntomas, perdón que regreso. Pero no quería dejarla pasar por alto en los síntomas, el que, el, que, el, que, el que encabezaba la lista era la tos y por eso la importancia, y la tos es muy inespecífica, y con esto no queremos decir que todo paciente que tiene tos tiene un cáncer de pulmón, porque ya le dijo la doctora que se puede desarrollar de mil maneras, ¿sí? la tos puede tener eh, multifactorial, pero tenemos que saber que cuando nosotros tenemos una tos que es, de larga evolución, que no cede, que no resuelve, y bueno, consultemos porque una de las causas por las cuales se puede, puede estar provocando esa tos es el cáncer de pulmón. Ahora, si ustedes a esta tos le suman la pérdida de peso, el paciente tiene tos, tiene pérdida de peso, tiene disnea, es decir, falta de aire, y además tiene tos hemoptoica, es decir, tiene tos con sangre y se juntan todos, bueno, tenemos muchos más factores para pensar en el cáncer de pulmón. Y para finalizar, les quiero decir que por qué el cáncer de pulmón es el más mortal de todos, porque no existe un método de detección temprana establecido para que nosotros podamos decir todos los pacientes tienen que hacerse este estudio para saber si tienen cáncer de pulmón. Ustedes ya tuvieron pláticas distintas o, o charlas donde quizás hablaron de cáncer, cáncer de cuello de útero y bueno, tenemos por suerte la citología foliativa que es con técnica de Papa Nicolau, en el cáncer de mama tenemos la mamografía como método de detección precoz o la ecografía mamaria. En el cáncer de, de, de colon tenemos la endoscopía, que, que todos saben que están establecidas a cierta edad donde se piensan hacer, pero en cáncer de pulmón no lo tenemos. ¿sí? Entonces es muy difícil. Y cuando el cáncer de pulmón te da síntomas, está en un estadio avanzado, porque el cáncer de pulmón cuando aparece en el pulmón no te da síntomas, no duele no te da tos porque habitualmente aparece en una zona donde no lo genera, entonces cuando te dio síntomas y empezaste con la pérdida de peso, o con la tos con sangre, o con dolor torácico, es porque ese tumor está avanzado. ¿Sí? Ahora si ustedes me dicen qué método existe para ver, si podemos ver, bueno, existe cierta población que sea fumadora activa, que tiene más de 50 años, que se puede pedir una tomografía anualmente para ver que no tenga este tipo de lesión, pero lamentablemente no está establecido, por eso habitualmente nos encontramos con los cánceres de pulmón en un 83% en un estadio avanzado, donde médicamente nosotros podemos ofrecerle solamente acompañamiento. ¿sí? Eso sería todo por mi parte. Gracias doctor, gracias Nancy, gracias Julio. Al contrario, gracias eh, a ustedes. Creo que, bueno, me parece que ha sido como una, una presentación donde queda claro, por lo menos a mí me quedó claro, eh, dos cosas. Que cuando un médico se enfrenta a un paciente con tos, tiene que pensar mucho para tratar de encontrar exactamente esa causa, que a veces lleva un tiempo. Y por otro lado, eh, esto que decía Corina al principio y que comentábamos cada uno, eh, seguramente ha tenido algún conocimiento familiar, eh, el tabaco... Eh, produce mucho daño y como decía justo, creo que eh, más allá de la voluntad que algunos, uno podría conocer algunas personas que han dejado de, de fumar o de, o de tener adicción al tabaco por sí solas, generalmente se necesita una ayuda y, y no está mal pedirla porque así como a lo mejor un diabético tiene que tomar un medicamento o ponerse insulina, bueno alguien que tiene una adicción como el tabaco, que hemos visto que tiene una implicancia no tan solo en el cáncer del pulmón, sino en otras patologías que van dañando la calidad de vida, me parece que hay que hacer el esfuerzo de hacer esa consulta, de pedir ayuda y de esa forma mejorar la calidad de vida. Vuelvo a reiterar eh, el agradecimiento a las presentaciones, eh, hay algunas preguntas en el chat, dijimos que seguramente si quieren hacer otras. Eh, hay una consulta, Dice seguramente para, para ti Nancy, dice, mi hijo está medicado con Montelucans por un asma, ya que tenía resfríos frecuentes, él tiene 6 años y continúa con el tratamiento. Pregunta. ¿tengo que hacer estudios para evaluar su pulmón? Eh, bueno, todo depende del cuadro que tenga el paciente, ¿no? En la edad primero que hay que consultar con el neumonólogo pediatra porque para aquellos que no saben, el neumonólogo eh, puede optar por pediatría o por, el, digamos, el abordaje de la enfermedad en adultos. Pero eh, te voy a tratar de ayudar de, de este lado. Si el paciente tiene antecedentes familiares de atopía, de rinitis alérgica, de asma hay que hacer un seguimiento al niño, ¿sí? Primero va a ser por parte del pediatra, eh, seguramente en algún momento se planteará la necesidad de testificarlo, es decir, de hacerle los test cutáneos para ver si el paciente es alérgico. Hay una etapa de la vida en donde no se obvia este, este estudio, porque debido al proceso madurativo de los niños, también el sistema inmunológico se encuentra en esa etapa de, de maduración y por lo tanto no es muy efectivo, o mejor dicho, no es, este, no proporciona este, muchos datos si el paciente es alérgico o no. Lo que sí, si el paciente, eh, se controla en el paciente con el tratamiento con montelukast los síntomas que lo molestan, y sí, hay que mantenerlo durante un tiempo prolongado. Pero si no, hay que plantearse otros tratamientos y hay muchos tratamientos disponibles. Gracias, Nancy este es para vos justo, dice, soy de Salta, eh, tengo la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en formarse el cáncer de pulmón? Bueno, eh, el cáncer de pulmón eh, va a depender, porque nosotros en cáncer de pulmón no solo tenemos un tipo, los cánceres de pulmón son cuestiones muy técnicas, pero eh, puntualmente el cáncer de pulmón se divide en cáncer de pulmón de células pequeñas y en cáncer de pulmón de no células pequeñas, y dependiendo, y el cáncer de pulmón de no células pequeñas a su vez tiene un montón de subtipos, ¿sí? el, el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y otros tipos más que no vienen al caso, y de esto va a depender eh, la velocidad de replicación. Hay cánceres que se desarrollan y evolucionan rápidamente y hay cánceres que tienen un nivel de replicación mucho más lento. Habitualmente, en general, en los cánceres y no solo en el cáncer de pulmón, cuando la persona suele ser más joven, ¿sí? la velocidad de crecimiento de esos tumores suele ser más rápido. ¿sí? Pero nosotros no podemos decir eh, categóricamente que un cáncer de pulmón se va a desarrollar cuando primero con una exposición al humo del tabaco de seis años, el paciente probablemente va a desarrollar el cáncer de pulmón y ese cáncer de pulmón que se desarrolló probablemente se va a duplicar en tamaño a los tres meses o se va a triplicar en tamaño porque eso depende mucho del tipo histológico y depende de otros factores. Entonces no, nosotros no podemos predecir eso. Nosotros habitualmente vamos haciendo controles cuando nosotros tenemos una imagen, porque a veces se le dice una manchita, esa manchita habitualmente son, eh, en la jerga médica son nódulos pulmonares y esos nódulos pulmonares a veces pueden responder a múltiples causas y dentro de esas causas a veces una de ellas Importante es el cáncer de pulmón, entonces nosotros vamos analizando y haciendo controles tomográficos y ahí vamos viendo la velocidad de replicación que tienen estos tumores. Pero nosotros previamente no podemos determinar o predecir si este tumor va a crecer lento, rápido o muy rápido. Habitualmente cuando nosotros tenemos el diagnóstico de cáncer de pulmón hay que establecer la terapéutica para ofrecer los mejores resultados terapéuticos. Gracias, Gustavo. Voy a... a... A unir dos preguntas, porque me parece que están relacionadas. Hay un... Miguel dice, tengo 62 años y tengo enfisema pulmonar. Eh, mi madre, a la misma edad que, que tiene él, actualmente falleció de cáncer de pulmón. Mi padre hace 15 años falleció de cáncer de esófago. Dice, tengo control médico con un neumonólogo cada seis meses. ¿Debo hacer algo más? Eh, me, me atrevo a decir, bueno, me imagino que no fumará, que si fuma... Que trate de dejar de fumar. Hay alguien que pregunta, eh, una radiografía se detecta el cáncer de pulmón, por eso las uní a las dos. Y dado que estamos diciendo, bueno, que ojalá Miguel no fume, y si fuma, que deje de fumar, Marcela pregunta: ¿Qué doctores o centros recomienda para realizar un tratamiento para dejar de fumar? Bueno, bueno. sí, sí. Bueno, eh, acá veo que, que esto es muy federal, así que están en, en, distintas, en distintas provincias del país, pero, pero bueno, habitualmente eh, existen, existen hay, hay unos... Perdón, está aclarando, está aclarando Miguel que hace 30 años que no fuma. Bueno, es que bueno. felicitaciones para Miguel felicitaciones. porque no es fácil dejar de fumar. Creo que el control que estás llevando con tu neumóloga o neumonóloga es perfecto no sé si la doctora eh, está de acuerdo, eh, habitualmente eh, que esté controlado es suficiente y, y bueno, con, con, con el que esté en derecho contacto con un especialista yo creo que es suficiente y que está bien. Eh, eso es lo que yo opino de Miguel, respecto de, de alguien que mencionó eh, de la radiografía de tórax, la radiografía de tórax no, no se puede determinar como un método eh, que, que, que, que, no, que, que sea puntualmente para detectar el cáncer de pulmón. Nosotros a veces, gracias a Dios, a veces se solicitan estudios por otra razón y se hacen hallazgos incidentales en una radiografía de tórax. Un hallazgo incidental que quiere decir que cuando nosotros hicimos un estudio por otra razón y nos encontramos la lesión en el, en el pulmón pero la radiografía de tórax puntualmente no es un método ¿sí? eficaz como para hacer una detección de cáncer de pulmón. Que ¿Se puede detectar con la radiografía de tórax? Está clarísimo que sí se puede, pero no es un método porque a veces hay eh, lesiones que pueden pasar por alto en la radiografía de tórax. ¿sí? Y en la actualidad tenemos el método como la tomografía que puede ser un poquito más específico con baja radiación que es la que se utiliza como método de detección. Quizá no se en pacientes, bueno, no, pues, fumando un poquito lo que sí. acaba de decir él, eh, se, se usa como método de detección en pacientes que tienen riesgo. Por ejemplo, sería el caso del paciente que tenía antecedentes fuertes de cáncer de pulmón y creo que en otro aparato, y que encima era portador de emfisema, en caso de que hubiera seguido fumando, por suerte dejó de fumar en un exfumador de 30 años, en los primeros 10 años tendría, requeriría, digamos, controles más periódico, ¿sí? con tomografías de baja dosis. ¿Mm? Y en relación a, a si existen centros, sí existen centros en Córdoba, pero en general eh, cada vez más se amplía el abanico de posibilidades en las distintas especialidades médicas para la cesación de tabaco. Antes era dominio del neumonólogo prácticamente, hoy un cardiólogo capacitado, un este, médico de medicina familiar o general lo puede hacer, existen médicos cirujanos que hacen cestación de tabaco, eh, eh, eso ustedes tendrán que apelar, digamos, a la obra social y a la disponibilidad o al a ofrecimiento a de, de su propio, digamos, lugar de eh, donde con, se conducen a la consulta. Gracias, Nancy. Desde Formosa, como dijiste vos, es una, una reunión bien, bien federal y creo que, que es bueno el impacto que tiene siempre esta charla a, a nivel del país. Eh, dicen, una metástasis de pulmón por un cáncer de tiroides, ¿qué controles merece y durante cuánto tiempo? Bueno, la, la, existe una cirugía que se llama metastasectomía, y que es la cirugía de las metástasis. Habitualmente cuando nosotros tenemos una patología que, oncológica por supuesto, neoplásica, que produjo unas metástasis en pulmón, si la patología que produjo esas metástasis está controlada localmente y solo tenemos metástasis en pulmón, habitualmente se reseca, se hace la cirugía de la metástasis, ¿sí? siempre y cuando el tumor primario que es el que provocó la metástasis está controlada, pero habitualmente las metástasis en pulmón se resecan. Gracias, Justo. Bueno, no hay más preguntas acá. De, hay varios agradecimientos, sobre todo a, a Luz y Fuerza, que, que promueve estas campañas de prevención. Eh, quizás demos por terminar la pregu las preguntas. Y sé que Walter Bertoya, el compañero, eh, quiere, quiere dejar sus últimas palabras. Eh, no sé si, si este año con esta charla terminaremos. Sí. Y es la última, eh, vuelvo a agradecer a Luis Fuerza y saludarlos a todos los que están del otro lado. que Bueno, que ganemos el Mundial, que terminemos bien el año. Por suerte creo que este es un año donde eh, estamos terminando quizás afortunadamente de ir acabando algo que nos tuvo durante dos años a todos, sobre el sistema de salud particular, muy tensionados, que fue la pandemia. Cada uno de nosotros la pasó mal con la pandemia. Eh, nos tenemos que recuperar de eso. Este año estamos llegando, por suerte, con muy pocos casos de COVID. Por lo tanto, también es un motivo de festejo. Si vuelvo a decir, si es la última, eh, feliz fiestas feliz año nuevo. Eh, agradecer, como siempre, que que Luis Fuerza nos haya elegido a, a, al Hospital Nacional de Clínica de Córdoba y a la Facultad de Medicina como el interlocutor para estas charlas. Y Walter, te dejo, te dejo conectado, te doy paso a la conexión para que nos, nos brindes tus palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alberto. Sí, realmente, este, como vos decís, esta va a ser la la última charla del ciclo de prevención de este año. Este, nosotros este, con Hernán estamos muy contentos de todo lo que se ha desarrollado durante el año con respecto a prevención. Realmente este año le hemos dado una manija bárbara. Eh, estamos convencidos de que este, este tipo de charlas este, sirven para mejorar, como decías vos, la calidad de vida para mejorar la salud, este, para reducir el gasto sanitario este, y fundamentalmente, como decimos siempre con Hernán, este, son importantísimas para estar delante de la salud y no detrás de las enfermedades. Así que estamos muy conformes, estamos muy agradecidos a vos, Alberto, al doctor Rogelio, a todo el equipo este, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de Córdoba, este, por todo el trabajo que han hecho, realmente todas las charlas no tienen desperdicio de una, una claridad espectacular, muy muy didáctica, que realmente este tipo de charlas pueden llegar a cualquiera de, los, de nuestros afiliados, independientemente de, de la edad que tengan. Realmente a nosotros nos gustaría este, que esto se haga más masivo, eh, que pedirle a los compañeros que han participado de todos estos ciclos que le den... Este, las hagan llegar a todos los compañeros de sus delegaciones, de sus sindicatos, este, para que esto realmente tenga su fruto y podamos seguir este, haciendo esta prevención. Vamos a seguir este, con esta tarea, creo que el año que viene vamos a continuar. Este, y realmente, aparte de, de hacerles llegar a ustedes bueno, el saludo de nuestro secretario general y el presidente de la obra social, de Guillermo Moser. Eh, agradecerle a todos por el tiempo que nos han dedicado, este, sé que no es fácil a veces este, dejar un, un tiempo un, un día a la tarde este, para estar conectados con charlas de prevención pero realmente esto demuestra eh, el interés que tienen los compañeros este por la, por la salud y realmente nos pone muy orgullosos este compartir con ustedes así que bueno saludarlos agradecerles y seguiremos en contacto. Felices fiestas al grupo de la Facultad de Ciencias Médicas también y a los que no los veamos este, este, también. Así que, bueno, muy agradecidos y muy orgullosos por esta jornada. Muchas gracias. Gracias compañero, gracias Hernán, gracias Walter. Hasta la próxima. Felicitaciones gracias. compañeros. Gracias. Adiós. Gracias a todos, gracias, eh.